Y sigue el ruido después de la quiebra del banco FAMSA, y no es para menos, pues muchas personas eh, tienen en riesgo su patrimonio de muchos años. Eh, se dio a conocer que el elevado número de cuentas sin pagar, la alta morosidad, como reporta aquí el Universal en su sección de cartera, y varias irregularidades como la inyección de dinero simulado, pues fueron una de las razones por las cuales este banco quebró. Aquí en El Economista, eh, citando al IPAP, dice, recibirá su dinero íntegro solamente el 99.6% de los ahorradores. Y esta nota eh, da unos datos bastante eh, peculiares, interesantes. De los 580.774 ahorradores, pues la gran mayoría tenía ahorros eh, menores a 9 mil pesos, la cuenta promedio era de 400 pesos, incluso a algunas de 50 pesos, y aquí explica que cuando se daba un crédito para muebles o para alguna una compra, se les abrió una cuenta en el banco, pues para de ahí este, sacar los pagos, aquí cuenta que entonces la gente a veces dejaba con 400, 500 pesos la cuenta, y... De, los, de ese monto de ahorradores, 73 mil eh, tenían eh, cuentas con más de 9 mil pesos y incluso algunos de ellos sí exceden el límite asegurado de 2.5 millones, es decir, eh, ese porcentaje que falta, ¿no? ese 0.4%, pues tenía más de 2 millones de pesos y es importante que les den una solución, porque esto, pues, esto recuerda las quiebras de los noventas y también hay que tener en cuenta que pues ya está en el aire, es decir, eh, los, eh, los analistas y sobre todo las autoridades ya saben quiénes pueden quebrar. Y es importante que le digan a la gente, es decir, no se pueden guardar esta información. Aquí Janet Leiva pues hace un, un panorama ¿no? es de lo que puede pasar con algunos bancos. Y es importante que, pues, que se transparente qué es lo que pasa. Derivado de la quiebra de FAMSA, la Asociación de Bancos de México dice que el sistema bancario de México es sólido y solvente tras la quiebra. Y pues hay que señalar que han insistido mucho desde las autoridades que es un caso aislado. Pero cuando dicen que es un caso aislado, pues hay que hay que preguntarse por qué insisten en ello, o sea, si hay, si hay peligro de que quiebren más bancos, pues que lo digan, no pasa nada, simplemente así la gente se protege. Eh, aquí en Milenio, por ejemplo, cuenta el peligro de contagio al sistema financiero, pues es que no es para menos, una quiebra puede generar cascadas, se ha visto en el pasado con Lehman Brothers en el 2007-2008, eh... Hay que, hay que leer todas las opiniones y pues esperar a ver qué soluciones dan a la gente. Por lo pronto, eh, quienes tengan su dinero ahí lo puedan recuperar registrándose en la página del IPAB. Si tienen menos de 9 mil pesos, eh, les van a dar una clave al celular que hayan registrado y podrán retirar su dinero en las, en las, cajas, en las practicajas de BBVA Bancomer. Y los que tengan más de 9 mil pesos, hasta 2.4 millones de pesos, 2.5, les van a hacer un cheque que les va a llegar en unas, en unas semanas. La gente que tiene menos de 9 mil pesos les van a pagar eh, incluso este fin de semana, como habían informado. Y pues así está el panorama, sigue siendo de lo más buscado. Y pues sí, esto puede representar un peligro ¿no? de que se contagie al sistema financiero. Si tienen algunas dudas y comentarios, por favor déjenos en el video. Muchas gracias.